Una de las cosas más seguras de nuestro andar es que el sufrimiento llegará a nuestra vida. Ya sea por enfermedad, pecados propios o de los que amamos, divorcio, muerte, traición, incomprensión, etc., los tiempos difíciles siempre están a la puerta. Ninguno de nosotros es inmune al sufrimiento, la soledad, el desaliento o la crítica injusta. ¿Por qué? Porque estas son las cosas por las que pasó Jesús y también nosotros necesitamos experimentarlas para que Dios desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. ¿Significa esto que Dios provocó la tragedia? No. Dios es bueno y no causará el mal ni hará el mal. Pero Dios puede usar tiempos oscuros y estresantes como estos para glorificarse en nuestra vida. Él puede usar nuestros problemas actuales para enseñarnos a confiar en Él, mostrarnos cómo ayudar a otros y llegar a otros creyentes. Así que, cuando te encuentres atravesando por momentos difíciles, rehúsa desanimarte, nunca olvides que Dios está contigo y confía en su protección y guía en todo momento. Nunca te olvides de las palabras del apóstol Pablo, como encontramos en 2 Corintios 4, del 8 al 9, que nos dice, Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Bendiciones.